¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos a Fortnite Hoy vamos a conseguir la estrella oculta de la semana 1 De la temporada 5 De Fortnite Y bueno, está donde Aquí veis que he marcado Cerca de sociedad Sibarita Y bueno, vamos a ir a por ella Y ya de paso os lo enseño Y nos echaremos después Unas kills A ver si hay manera de que matemos a alguien Mirad, aquí está bueno, la vamos a coger y ya la tenemos. Ahí está, muerto. Tenía nada que un fusil de gasta, no tenía gran cosa. Bueno, nosotros hemos cumplido, nos lo hemos cargado. Bueno, tenemos por aquí esto. Vale, vamos. ¡Ah, uh, ya no puedo ahí. Dale, dale!